de Madrid, lo que tienes que hacer es pagar. Nuestra paga viene reflejada en el pliego de... ¡Paga ya! El la, y paga ya! Han podido no a muchas familias y la... ¡Paga ya! ¡Paga! La paga es parte de nuestro salario. Los atrasos del 6,5 también. No los utilizo. Estáis peleando por vosotros, pero vuestra dignidad va... Es el pataleo, la broma.